Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, quiero agradecer a la senadora Pilar Lima que solicitara mi comparecencia en esta comisión que me permite explicarles a todos ustedes la problemática del colectivo de las personas sordas, usuarias de implante coclear y sus familias. Y, antes de comenzar, no puedo dejar de agradecer al presidente del Senado, don Pío García Escudero y a todos los grupos parlamentarios, la declaración del pasado 22 de febrero a favor de la divulgación del implante coclear y del trabajo de la Federación AICE. Aprovechando la celebración del Día Internacional del Implante Coclear, que este año recordaba el 60 aniversario de esta tecnología. La Federación AICE es una ONG con 21 años de existencia, declarada de utilidad pública y que representa, trabaja y defiende al colectivo de personas que usan implantes auditivos y a sus familias. Atendemos a personas de todas las edades, desde bebés a personas de la cuarta generación y sus familias. Y contamos con aproximadamente 4.000 familias socias de las 14.500 que hay en España. Las necesidades de nuestro colectivo son específicas en diferentes áreas. Formación, educación, cultura, ocio, transporte, salud y trabajo, entre otras y todo ello reivindicando la accesibilidad a la comunicación oral para acceder en igualdad de condiciones a la participación en la sociedad no pertenecemos al CERMI y nadie nos representa en ese colectivo el implante nuclear es un dispositivo de los denominados ortoprotésicos que está formado por dos partes una interna como esta que les puedo enseñarles y una externa como esta o esta de aquí si luego alguien quiere salvarla más detenidamente. Que se comunica con la interior y al unirse ambas a través de, un, de la piel con un imán. Esto fácilmente se puede ver. La cirugía, las pruebas previas, la programación y el dispositivo, tanto de su parte interna como de la externa, están cubiertos por la sanidad pública. ...no así su mantenimiento. Sobre este tema, el mantenimiento... ...si sus señorías están interesadas... ...podré hablar en el turno de preguntas. Volviendo a la cirugía... ...y a las pruebas previas... ...es aquí donde empiezan los problemas. No hay un protocolo unificado en España... ...y cada centro actúa según su criterio... ...y en algunos... ...aunque los criterios aceptados internacionalmente... ...indican la selección de los candidatos debe efectuarse por equipos multidisciplinarios formados por otólogos, otorrinos, psicólogos, logopedas, radiólogos y audioprotesistas, entre otros profesionales, y que nosotros incluiríamos asistentes sociales, pues todo no tiene que ser la, solo la visión médica, y con protocolos claros, pues aquí no siempre ocurre así. En algunos centros la decisión real se toma únicamente con criterios médicos, sin protocolos conocidos, y estamos hablando de recursos públicos, cuando se implanta una persona que según los protocolos no es candidato y se hace arbitrariamente y luego tenemos un fracaso porque no lo lleva, porque deja de usarlo, podemos tener un caso de prevaricación y de movilización de recursos públicos. El tema es muy serio. Por eso es tan importante tener protocolos y que estos sean públicos y homologados en la medida de las posibilidades. Hay que implantar a todo el que lo necesite y cumpla las condiciones para ser candidato y bilateralmente pero también tiene que existir un compromiso de usuario y de la familia respecto a la implicación en la implantación coclear. El implante coclear necesita un control de ajuste de la programación, al menos una vez al año. Y actualmente muchos centros implantadores de España son las casas comerciales, las que venden los implantes, las que se encargan de realizar estas programaciones. Y esto se ha convertido en un problema. Y preguntarán por qué. Pues sencillamente... Porque estas programaciones no están previstas económicamente y se exige a las casas comerciales que paguen desplazamientos de sus técnicos por toda España para programar a los usuarios que fueron implantados hace tres, 5 8 e incluso 16 años o más. Y cuando se habla de un colectivo pequeño, esto se podía asumir y, en cuanto a los, y a cuenta de los nuevos aparatos que vendían. Pero actualmente la situación es insostenible. Todos sabemos que lo que no se paga de una manera se acaba pagando de otra. Y las programaciones de aparatos antiguos están distorsionando el mercado y condicionándolo. Ya en algunas comunidades autónomas están saliendo los concursos de adjudicación, como por ejemplo en Aragón, de las nuevas unidades con la indicación de que la programación será asumida solo para los dos primeros años, no quedando definido si será a cargo del coste, quién será a cargo del coste posteriormente, si los centros implantadores o los usuarios. La ley indica que las programaciones de los implantes cocleares las deben realizar los audioprotesistas, pero esto casi nunca pasa así. Es el Real Decreto 1685 del 2007. Y no es necesario que se realicen en el ámbito hospitalario, saturándolo y llevándolo al colapso, pudiéndose hacer en los gabinetes audiopotésicos a los que hay que dotar de formación específica. Se facilitarían los desplazamientos, se ahorrarían costes, se descongestionarían los hospitales y se cumpliría la ley las reimplantaciones en un constante aumento lógico y esperable deben tener un tratamiento adecuado para que no colapsen el sistema. El tema de la rehabilitación es complejo. Hay diversos abordajes respecto a la rehabilitación. Unos exigen una mayor involucración familiar y otros menos. Pero hay que distinguir entre la rehabilitación, la habilitación en el caso de los niños y los profesores de soporte. No deberíamos convivir con la idea de que la rehabilitación de los niños es para toda la vida, o hasta que lleguen a los 20 años, porque se trata de un trabajo auditivo que tiene finalización. Por otro lado, hemos de garantizar la rehabilitación de los adultos, algo que actualmente no sucede. La formación de los profesionales de la rehabilitación es un tema en el que hay que trabajar y exigir resultados. Lo importante no es la cantidad de rehabilitación, sino la calidad de esa rehabilitación. El implante coclear bilateral y la diferencia de prestaciones entre las diversas comunidades autónomas es un tema que nos preocupa. Dependiendo de dónde estés, tienes más facilidades o menos inconvenientes en lograr la binauralidad en los niños. En adultos la cosa ya es diferente. No es fácil que consigan un implante coclear bilateral con la sanidad pública. Pasando a las firmas de implantes cocleares, fabricantes o distribuidores, queremos comentar que... Las casas comerciales son empresas y, como tales, tienen que tener beneficios, pues si no, no invertirán en I +D. Eso lo tenemos muy claro. Pero hay que tener algunas protecciones para los usuarios. Consideramos que son nuestras aliadas y recordamos la desaparición de algunas de, estas, de las marcas por falta de rentabilidad, con el consiguiente problema para los usuarios de sus dispositivos y también para toda la sociedad. Las apoyamos, pero también les exigimos que actúen compartiendo mejor las decisiones que nos afectan. Capítulo aparte es el precio de los componentes y las actualizaciones de procesadores y la forma de realizarlos, que en algunos casos esconden, esconden copagos encubiertos. Somos partidarios de que las renovaciones de los procesadores se realicen a través de los centros hospitalarios. Así se evitan muchos problemas. El tema de las garantías es algo que nos inquieta. Cuando un procesador externo se avería, la casa mayoritaria del mercado cambia el aparato estropeado por otro reparado y cobra una cantidad de estándar por la reparación. Delante de esto, nosotros consideramos que si nos entrega un producto utilizado, usado, aunque esté renovado, y nos piden un precio superior a los 400-500 euros, no nos lo están reparando. Es una venta de segunda mano. Y la ley indica claramente que la garantía para las ventas de segunda mano debe ser como mínimo de un año pero solo dan una garantía de seis meses, a pesar de nuestras repetidas reclamaciones en este sentido. Necesitamos que las autoridades nos defiendan en este tema y necesitamos que aclaren si tenemos razón en nuestra interpretación de la ley. La decisión de retirar productos por obsoletos es otra cuestión que consideramos que no puede quedar únicamente en manos de las decisiones empresariales. No tenemos actualmente la seguridad de que los procesadores de implantes tengan un servicio durante los siete años que hay después de la cirugía, que indica la ley como mínimo para proceder a la actualización de un procesador. No puede ser que te pongan un procesador a los cinco años no tenga servicio y no te lo admita la ley que te lo cambien hasta los siete. Cuando son necesarias actualizaciones de, proces de los procesadores exteriores, hay profundas depend diferencias dependiendo de las comunidades autónomas donde se produzcan. En muchos casos, solo se entrega el procesador sin accesorios como el mando que los usuarios tienen que comprar si quieren disponer de ellos. Por eso pedimos que se estandarice un pack de paciente para las actualizaciones idéntico al que se entrega en la primera operación. Y esto que se tenga en cuenta en los concursos de las adjudicaciones de las nuevas unidades. Los procesadores se sustituyen en algunos hospitales, aunque continúen funcionando, mientras que en otros hay listas de espera, incluso de años, dejando a las personas sin poder oír, y en algunos casos se retiran los procesadores antiguos, pero en otros no se hace, provocando que pueda surgir un mercado de segunda mano. Hay otra cuestión que quisiéramos comentar al leído las últimas noticias de actualidad al respecto y, al, y de la cual AICE no permanece al margen. El acoso escolar en los niños y jóvenes con implante coclear tiene un porcentaje mucho más alto que en la población en general. En nuestros campamentos de verano hemos podido constatar ...que tres de cada cuatro participantes sufren o han sufrido acoso escolar. Este es un dato que no tiene valor estadístico, pues la población no está eh, repartida equilibradamente. Pero es muy preocupante. Y otro tema que también es muy preocupante es que el 50% de estos niños que reconocían en los campamentos... ...que tenían acoso escolar o lo habían tenido, era desconocido por sus padres. Antes de mi intervención han hablado representantes de entidades de sordoceguera. Dentro de nuestra federación tenemos una entidad transversal que es la Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de Visión, que agrupa a nuestros socios implantados, que tienen problemas visuales, síndromes de Usher, de Charge y otras patologías, a pesar de ser sordociegos. Según las valoraciones internacionales, no se les considera como tales en el baremo utilizado por la ONCE, que prima los valores de pérdida de visión sobre los de pérdida auditiva. Y esto es también un problema que tienen nuestros socios de ICPV. En una sociedad longeva como la nuestra, en que cada vez vivimos más años, no podemos dejar de lado a las personas mayores. Y es por ello que nos sumamos a la campaña de la Organización Mundial de la Salud Invertir para Ahorrar. Está comprobado que los problemas auditivos acrecientan el desarrollo del Alzheimer, la demencia senil, el deterioro cognitivo, las depresiones, etcétera, con su consiguiente coste en fármacos ...tratamientos médicos, cuidadores, estancias hospitalarias, residencias y deterioro de la calidad de vida del afectado y de su familia. La palabra clave es vencer el aislamiento en el que caen las personas sordas mayores. La Organización Mundial de la Salud calcula que el coste anual para España de los problemas auditivos es de 16.000 millones de euros anuales. Es mucho, mucho dinero, al menos para mí. Y supongo que también para ustedes... Por ello, pedimos que los implantes cocleares y las actualizaciones de procesadores no tengan ni oficial ni oficiosamente límite de edad para quienes lo necesiten. La ministra de Sanidad, doña Dolores Montserrat, ha dicho que quiere impulsar un pacto global de atención a la salud para mayores. Y pedimos que contemple específicamente la atención a los problemas auditivos con campañas de detección de estos problemas, a partir de los 50 años y se apliquen las soluciones necesarias, entre ellas los implantes auditivos. Representaría un ahorro económico muy importante para la sociedad. Todos ustedes saben que desde enero se está trabajando en el desarrollo del reglamento de la Ley 27-2007 de las lenguas de signos españolas y medios de apoyo a la comunicación oral. Por ello pedimos respeto a todas las opciones comunicativas y nos manifestamos contra los que quieren enfrentarlas. Dicho esto, consideramos que no hay que presuponer ninguna opción, que no hay que obligar nunca con ninguna opción, que la decisión es totalmente personal y que en el caso de los niños son sus padres los que deben tomar las decisiones en el tema. El implante coclear no es incompatible con la lengua de signos. Y aun cuando, para sacar el máximo rendimiento, se recomiende una estimulación oral cada persona y cada familia es única y requiere un tratamiento específico. Creo que algunas de las cosas que les estamos indicando son nuevas para sus señorías y para los responsables del Ministerio de Sanidad. Y por ello pedimos la constitución de una mesa de implantes cocleares dependiendo del Ministerio, que bajo la presidencia de un representante de la Administración estén representados los médicos a través de la Sociedad Española de ORL, las casas comerciales, y los representantes específicos de los usuarios, como consideramos que es nuestra entidad. Desde donde se puede hacer llegar a las administraciones sanitarias y educativas los problemas consustanciales en torno al implante coclear. Para ir concluyendo, las conclusiones que quisiera destacar en de mi intervención son, primero, el colectivo de implantados cocleares tiene unas necesidades específicas en accesibilidad, en la parte médica del implante coclear y en los gastos de mantenimiento del implante coclear. Dos, las necesidades de protocolos rigurosos, homologados y públicos en todos los ámbitos, en la composición de los equipos multidisciplinarios, en la selección de candidatos, en el control de las programaciones, en las actualizaciones del procesador externo y componentes y en las reimplantaciones. Tres, hay que solucionar el tema de las programaciones y abrirlas fuera del ámbito hospitalario. Están colapsando el sistema y están provocando decisiones de… No podría decir chantaje, pero prácticamente. Situaciones que la gente se ve obligada a tomar en función de los que está pidiendo por un lado, tiene que pagarlo de otra manera. Cuatro, la rehabilitación auditiva con formación adecuada, incluida la rehabilitación para los adultos, que actualmente no está cubierta. Quinto, hay que acotar los comportamientos de las casas comerciales en el tema de los precios, en el tema de las garantías, en el tema de la obsolescencia de los aparatos. En el tema de la inversión de I +D, en los packs de pacientes, en las actualizaciones, hay que incluirlo en los concursos y en, en la posibilidad de intentar evitar, sobre todo, el, la, que surja un mercado de segunda mano. Seis. Hay que invertir en implantes auditivos como con, con candidatos adecuados. Es una inversión muy rentable. El coste-beneficio es la tercera operación más rentable de la sanidad pública. Séptimo. Repito, reitero, mi petición de la creación de una mesa de implantes cocleares para asegurar la sostenibilidad del sistema. Quisiera finalizar mostrándoles un pequeño vídeo donde varios jóvenes dan su opinión y quiero llamarles la atención sobre el timbre y la calidad de voz. Y luego quedaré abierto a intentar responder a aquellas cuestiones que en el turno de preguntas sus señorías tengan a bien formularme. Hola, me llamo David, tengo 15 años, eh, voy a cumplir 16 en diciembre, eh, vivo en Madrid, voy al Instituto Aldebarán, que está en Alcobendas. Eh, ten, tengo dos hermanos pequeños, eh, me implantaron a los 18 meses y tengo un implante coclear, que es este, y un audífono. Me llamo Hanna, tengo 15 años, eh, vivo en Bocairén, que está en Valencia, voy a, al instituto de mi pueblo. Y me implantaron a un, en el izquierdo a los 11 y en el derecho a los 13. Hola, soy Jaime. Hola mamá, ¿qué tal? Me lo estoy pasando muy bien. Tengo 15 años y llevo implante desde los dos años. Desde los dos años y, y nací sordo. Voy a un colegio en Gijón de oyentes que se llama Las Dominicas y estoy bien y muy a gusto y tengo muchos amigos. Me llamo Diego. ¿Y tú? Me llamo Cristina. es el implante coclear? Pues yo creo que es una innovación de la tecnológica muy, muy importante, muy constructiva, que apoya mucho a la sociedad y que aporta mucho a, los, a, los, a las personas sordas. Me parece increíble que la gente haya pasado tiempo planificando esto, haciendo que, que, que la gente sorda... Magia, o sea, magia. Haciendo que la gente sorda pueda escuchar. Eh, creo que ha sido un gran avance para la humanidad porque ha permitido que las personas sordas, que nacen sordas, puedan oír. Y la verdad es que se oye bastante bien, aunque podría mejorar, pero de momento creo que va muy bien pues que, que es una buena ayuda porque si no lo tuviéramos, pues lo no iríamos y, y nos ayuda mucho a nosotros. Pienso que es un invento muy innovador y que ha ayudado a mucha gente a lo largo de la historia. Que es un invento muy importante porque así podemos oír y gracias al implante coclear, pues nos podemos comunicar con otras personas hablando, no por lengua de signos y es muy importante pues, para nosotros. Pues el implante coclear me ayuda mucho a escuchar mejor porque tengo, o sea, porque hay cosas agudas que no he podido escuchar y con el implante sí he podido escuchar cosas agudas. Muchas gracias por su intervención. A continuación.